yo hacía una publicación precisamente pensando en eso, en el panorama que, que abre Luis Abinader y lo caro que pudiera resultarle eso a Luis Abinader para las próximas elecciones. Y yo tenía claro que nosotros en República Dominicana debiésemos, Tratar de acabar con los ventorillos políticos, eliminar la segunda vuelta y volver a la mayoría simple. Esa cuestión que, que, que la que diferencia de 10% entre el primero y el segundo, ¿no? olvídense de eso. Porque lo que originamos nosotros ahí con esa reforma, ese gancho que se le metió, que Balaguer, genio del demonio, ¿eh? engañando a Peña, pero combinado con un grupo de gente con la que Peña había dialogado y no bien saliendo de ahí, que le habían dicho que era el 40 más 1, Peña dijo, bueno, eso fue lo que yo saqué. Después que llegaron al 45 más 1, y cuando él retorna, que salió con cuerda de ahí, le ponen el 50 más 1 a firmarlo y él dice, yo gano como quiera. No ganaba como quiera, se combinaron y perdieron. ¿Y qué inauguró esto? Tras el fraude que le habían hecho en 94, un fraude colosal, monstruoso. Después que el PLD vivió una época en el, en el 90 en la que casi, Peña gana, casi el Juan Bosch gana. Estuvo cerca, pero no pudo. Entonces, le cierran el paso a Peña Gómez. Se crea la segunda vuelta, un adefesio jurídico del 50 más 1. Porque eso ha permitido el negocio y los partidos bisagra y los ventorrillos y los colmadones. Y eso ha hecho que esos partiditos tengan un grupo de vagos que alimenten parásitos y que nosotros estemos alimentando con nuestro presupuesto, endeudando a la nación para que un grupo de mercaderes aparezca solamente cada cuatro años para engancharse en el poder como sanguijuela, como exoparásitos, succionar, drenar el presupuesto nacional y la vaina de las negociaciones que es lo que ha traído esto. Y si usted se pone a pensar en las últimas elecciones de los últimos 20, 30 años, todo exceptuando la de Hipólito prácticamente, no se ha necesitado, han sacado más del 50% todos los presidentes, incluyendo al mismo Voz antes de que se estableciera la segunda vuelta, eh, lo mismo Salvador Jorge Blanco, lo mismo Antonio Guzmán, lo mismo... Eh, el PLD con el, el, el Frente Patriótico, aunque estuvo ahí cerquitita, necesitó el empujoncito de Balaguer, lo logra Leonel tres oportunidades, lo logra Danilo, una de ellas quedando cerca, y ahí, exceptuando lo, lo de Hipólito Mejía, pero cuando surgió la famosa frase de que a los niños malo no se les deja juguete dos veces y le dio el empujoncito ahí a Hipólito. Y eso inicia y ha malogrado la democracia. Ha generado una serie de parásitos que vive de eso. Tanto es así que formaron una confederación, el Foro Pedón excusa, José Francisco Puñaguaro, amigo mío, de 27 sanguijuelas que viven ahí esperando que venga. Y hay que acabar eso. Si se acabara eso, nosotros tuviéramos la libertad. Se inició un tripartidismo. Ah, qué bueno. Salimos de los demás. Y yo dudo que Leonel consiga lo que él dice. El millón de votos está soñando a menos que los dominicanos sean masoquistas y la mayoría de ese millón fume muchísima droga, eh, fume su marihuana, consuma su cocaína y, o no tenga memoria y sea desmemoriada, que este hombre diga que está buscando un millón de votos. Porque todo el mundo sabe que lo que sacó en las elecciones pasadas, de esos 300 mil votos se lo prestó Luis Abinader para darle empujón y asusar la división y cerrar el paso a Danilo con el asunto de su tercer periodo, que se le metió esa vaina por querer igualar a Leonel, y Leonel se sale de ahí y le limpia el partido, y se va con todas esas lacras ahí, con contadas excepciones, y tenemos ahora esa historia política del tripartidismo que se repite. Pero saliéramos de eso. Yo soy de los que cree que aquí tiene que eliminarse la segunda vuelta, y tiene que eliminarse el famoso 50%. Que usted gane por mayoría simple, el que saque más voto ganó. Eso es la democracia. Y se acabaron los partiditos, ¿no? porque no son necesarios para negociar. Porque ahora, ¿tú sabes qué problema va a tener Luis Abinader? Luis Abinader va a tener el problema que el PLD y la fuerza del pueblo se van a unir en contra de él. ¿Por qué? Porque entre los dos, que son los mayoría, y los partiditos que Luis Abinader ahora no le dio su espacio. Unos 15 de los 27 que hay, que se fueron para el lado, dirigidos por ese Francisco Peñagogo, que ya hablaron con Danilo, que ya hablaron con Leonel, porque no encontraron espacio en el PRM, ¿no, querido? porque si usted no reconoce a los aliados, se va a joder después. ¿Sabe qué va, van a jugar? Ellos van a jugar para que Luis no llegue al 50%. Forzar una segunda vuelta y ver de qué manera. Esa es la esperanza que ellos han tramado desde aquí pueden sacar del poder al PRM. No ha pensado Luis Abinader en eso. Pero si nosotros acabamos con esa vaina, se acabó el relajo de las negociaciones. Ojalá que maduraran y pensaran en eso. Porque este comentario será consecuente con el, el segundo que voy a hacer, que es el central, que para mí Luis Abinader luce solo en su gobierno. Sus funcionarios tienen sus agendas aparte y cada quien tiene un proyecto particular y si el presidente no se reconcilia con sus bases, tiene sintonía con el pueblo los empresarios que pusieron ahí a Leonel porque le vendió todas las empresas estatales cedió las empresas eléctricas cedió nuestro oro a la barrigol 97.3 vendió todas nuestras empresas Cordes, Sea. Todo. Se dio a todos nuestros ingenios a los vicini. El proceso de capitalización de las empresas eléctricas, eso no hay que decirlo. Es la más cara del mundo. Nuestras playas, nosotros no tenemos nada. Cuando ese grupo de empresarios que lo aupó vio que no tenía posibilidad de, ¡fup! se mudó para donde Danilo. Danilo le sacó, permitiendo que hicieran otra. Otra, otro aeropuerto, le da los terrenos de Punta Catalina, le cede a Punta Catalina. Y ese grupo que estaba succionándolo ahí, inmediatamente ve que él va para afuera, ¡vup!, pasa para el lado de Danilo. Porque esa gente son gobiernistas, están con el que le dé privilegio. Lisandro Macarrulla, ¿usted sabe dónde están la, los terrenos hermosísimos de San Susito? ¿Dónde están las fuerzas, los cuerpos castrense nuestros? La Armada, es hermosísimo. Eso se le cedió a esa empresa que él le puso antes de ese, de ese convenio. Se lo regala Leonel, San antes de que ganara las elecciones. O sea, yo te doy cuarto, tú me das eso, y este es el único país del mundo que es un terreno que es del Estado, donde está nuestro cuerpo castrense, donde está nuestra Armada dominicana, se le cede. Usted ha visto las playas, lo, lo hermoso que es Yo estuve en ese club, en una actividad del Van reserva nos invitaron en ese club con, con la orquesta de la Fuerza Armada y eso daba gusto verlo, eso no existe, se le cedió. Ese mismo Lisandro Macarrulla que ha recorrido todo ese espacio y que se ha quedado con todo eso mismo, es el mismo que está ahora buscándosela a los mismos como empresarios, millonarios, a cambio de... Pero ese mismo grupo, cuando vea que él no tenga posibilidades, ¡fua! se muda para donde que está. Hay que tener cuidado con ese tipo de gente que son mercaderes y que lo que buscan es sacarle dinero a este país. Porque el rico está donde hay dinero. Así mismo. Y te da cuarto a ti político a cambio de, sí, yo te doy cuarto, pero tú me vas a dar San Susi. Tú me das cuarto pero tú me vas a dar todos los terrenos de los haitíes Tú me vas a dar cuarto, pero cédeme la frontera para yo negociar y hacer las empresas que yo quiera. Tú me das cuarto, pero pásame todo el oro, 97-3. Tú me das cuarto, pero pues, pásame todo lo que tiene que ver con el níquel, dale todo eso a, a la a Falcondo, que antes era Rosario Dominicana. Dásele a tan níquel, a Falcondo. Esa a cambio, cediendo. Ok, tú me das, como hizo Trujillo, que Trujillo fue, aunque decían que era nacionalista, y es verdad, porque nacionalizó muchas cosas, eh, fue el primero que se dio la parte donde están los terrenos de Loma Miranda. Y los demás partidos lo que hicieron fue completarlo a cambio de... Ahora logramos ahí de Chepa, Parque Nacional, después de tanta lucha y tirarnos a las calles, la Marcha Verde, se empoderó todo el mundo. Pero siempre cedemos parte de nuestra riqueza, a ese grupo insaciable de ricos. Que lo único que busca es quedarse con todo en este país, que a mí no nos quede nada. Tenga cuidado, presidente, con eso. Mucho cuidado. Seguimos.